Prilines, acabo de ver un vídeo de un desgraciado de la vida, un amargado, porque no tiene otro nombre, que dice que el asilo se acaba. Y eso es mentira. Primero, el asilo no se puede terminar porque España ha firmado el convenio de Ginebra en 1950 y tantos, y no se puede acabar. Punto uno. Lo que dice este personaje, que ni es abogado, ni ha estudiado Derecho, ni nada, no sabe nada, eso sí, es un amargado. dice que la solución es casarse. Vale todo dicho y también dice que es que se acaba por el problema de las citas cuando el problema de las citas es global para cualquier trámite con la administración de un español o de un extranjero todos tenemos el problema de las citas pero eso no significa que el asilo se acabe que os está metiendo miedo no lo creáis prilines y por supuesto el que se quiera sacar por mercurio pues ahí os hemos enseñado en el canal de referencia que es este Cómo conseguir un NIE Y cómo sacar un certificado digital Él, ese personaje Todavía lo tiene que aprender No hagáis caso De los robasueños Prilines El canal de referencia es este Y para conseguir algo en la vida